¿Cómo es estar dos años de tu vida sabiendo que en cualquier momento desaparece todo? Una vez vino uno de atrás y le partió una botella así de uno. Nosotros quedamos todo. ¡Guau! Le partió la cabeza. Y me metió la presión y me dijo mañana a las 11 nos juntamos en MacBook para hacer el truco. Estaba Mira, publicado. ¿Y alguien lo subió? Estaba subiendo oh. la historia de un colega. No entiendo nada. ¿Cuánto dinero te dio? 1.150 euros. Te agarró del fajo. Tomá, estás yendo a comprar un sándwich con Tomí. Te dice, ¿querés un trozo? Tomá. Y, y, no, y no fue de los que pone lo, las uñas. No, no, no, no, no, no, no, no, Bienvenidos y bienvenidas a El Patín Talks, el show del patín.com, donde vamos a hablar con skaters en una especie de entrevistas o más bien charlas distendidas. Eh, con la intención de pasar un buen rato y que también lo paséis vosotros. Soy Iván Torralbo, eh, aquí a mi derecha tengo a Marcos Álvarez. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Y aquí a mi izquierda hoy tenemos al primer invitado de, de, de esta saga, Adriel Perlizano. Cuéntanos, eh, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? Los <risas> basics, por si hay algún perdido. Vengo de Villa Lugano, Argentina. Tengo 25 años y nada, estoy acá en España hace casi cuatro años ya. Jovencito, 25 años. Ya hace tres años que conocí acá. La verdad que cuatro años, ahora me ha sonado a poco. Me ha sonado como que llevamos incluso más todavía. Bueno, vine una vez en 2018, que estuve tres meses, después me volví a Argentina seis meses uh -huh. y nada, desde esa vez estoy acá. Y bueno, la pregunta creo que es clarísima, la primerísima pregunta. ¿Cómo llega Adriel aquí? ¿Por qué Barcelona? Claro, aquí es Barcelona. Claro. Eh, ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué te quedas tanto tiempo? ¿Y, y qué, qué es lo que te atrae? ¿Cómo, o sea, y cómo nada, te te vueltas? De, de siempre, como todo skater, ¿no? Que quiere ver videos, quiere conocer spots, tal. Y nada, nosotros allá con mis amigos siempre soñamos del MACBA, del MACBA. No había ninguna otra ciudad, solo por, ya por chincharte un poco. Bueno, pero, hay otra también, pero yo sabía que la primera y la más posible entre mi alcance era llegar a España. Vale, lo digo por si el día de mañana te nos mudas a Estados Unidos y te entrevistas en algún sitio que digas yo desde pequeño siempre soñaba bueno, con se... patinar en Love Park <risa> sabes y por eso bueno, me vine aquí eh, era solo Barcelona no pero bueno Magba Magba principal sí Macba. y bueno también todos los spots no de todos los vídeos y, uh -huh. y la ciudad en sí cómo fue tu llegada aquí en el 2018 qué fue en el lo... 2018 viajaba a Madrid que supuestamente iba a trabajar ahí con mi papá ayudándolo ahí a él en sus cosas eh, al final llegué a Madrid, tuve dos semanas esperando, no salió nada. Yo tenía un poco de plata ahí guardada y dije, va, me saco el ticket del, del tren y me voy para Barcelona. Así llegué a Barcelona, estuve los tres meses y nada, me quedé sin plata y tuve que volver. ¿Patines en mano o, con, o sin, sin patín viniste y...? No, vine, vine, vine con ah, el ya, patín, la tablita ahí, Guatambú, Maderita, argentina ¿Cuándo empezaste a patinar, tío? ¿Tienes 25 ahora. en mayo de 2010. 2010. A principios 13 de mayo, años. casi. Trece añitos. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo fueron los inicios del skate? Porque nosotros conocemos mucho la escena claro. española, pero en Argentina, de donde tú eres, ¿cómo fue todo? Es verdad. Y ahí yo, en realidad, siempre jugué al fútbol desde chico. Eh, pero bueno, siempre me llamó la atención ahí, porque mis primos patinaban ya. Cuando yo jugaba al fútbol, mis primos andaban en skate. <coughs> nada, después de más grande, a veces yo usaba el skate de ellos y eso. Y nada, empecé a aprender, a aprender, a aprender y dije que quería mi primer skate, mi propio skate. Y ahí mi hermana me ayudó, mi hermana Selene y ella me dijo yo te voy a comprar el skate. Hermana mayor. Hermana entiendo. mayor, sí, sí. Yo soy el menor de los hermanos. Sois dos. Cuatro, cuatro, cuatro, uh, cuatro. Dos mujeres, dos varones. Tú el pequeño y el maleante. Sí, sí. <risa> Y quiénes eran esos pri primeros referentes del skateboarding, porque entiendo que por aquel entonces Instagram y todo eso sí, no, ni existía no, o no, sí En 2010 que sería ni Facebook o no sé, bueno, YouTube seguro. Bueno, YouTube sabía, pues, a ver YouTube. Sí, YouTube, YouTube veía, sí, Facebook? YouTube todo. era la primera. Igual hasta mismo mi primer skate, mi hermana me compró el skate de este, The Birch House que te viene con el video de Tony Hawk y Eric Costan enseñándote ay, todos ay, los ay, trucos. Claro. Y nada, ahí me miraba bastante el video, pero bueno, como dicen, ya estaba YouTube. Y ya ponías ahí cómo hacer kickflip, cómo hacer flip. Ahí estaba. ¿Quiénes eran los que, los que más, lo, sí lo. por, por reengancharme la pregunta, quiénes eran los que más, o sea, tres referentes en Argentina para ti que, así como decías, veíamos vídeos de Barna y nos molaba mucho Barna en Argentina. ¿Quiénes eran los que lo estaban rompiendo? Que decíais, quiero patinar como este o quiero... Wow, muchos eh, de los que más me gustaban era, en su momento, Miguel Barrio Nuevo. Paris Laurenti también sigue con todo. Después de más grandes que ellos está Nani del Toro, Chami. Chami estuvo acá bastantes. ¿Hay años. alguno de ellos que sea el culpable del motivo, por el, o sea, que, que sea la razón por la cual todos los argentinos hacéis late, late flip? Mm, en realidad todo empezó Gonza, un amigo nuestro que vino hace poco acá. En Instagram es Oldtimers. Va, oh, la conocen tía, claro que lo conozco. Eh, bueno, nada, él arrancó en su momento a hacerlo con todo. Cuando empezaron a salir los videos de, de Pirro y de Sewa, que hacían creo que no hay Flip y todo eso, ahí era el, él el primero en poder hacerlo. ¿Cómo has dicho que se llamaba? El, su nombre de Insta lo tengo clarísimo porque me acuerdo… Eh, de Gonzalo el... Sarabia se llama él. Vale vale, vale, vale, vale. De hecho, me acuerdo de él porque el primer vídeo que salió en el patín tuyo en el patín en Insta. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? igual estoy tirando un triple. Creo recordar que era un vídeo tuyo con él y otro más en un skatepark de no sé dónde de Argentina, ah, de una canción Converse. malísima, una eh, canción sí, que era que... trap argentino que no, no sé ni quién era ni, ni qué historia y lo subimos o en. Insta. era diciendo, un reggaetón, si no, si no me confundo. ¿eh? Puede ser. Pero en ese momento en Argentina estaba como hacían en instachengue, le llamaban. Era como cachengue, eh, con trucos… Pues creo recordar relleno, que, erais, que, erais, que erais vosotros dos y alguien más, y había, había algún que otro Lathley, como no. Pero me acuerdo que el texto que pusimos era. Eh, esperamos que. No, no, o sea, como, como diciendo. Qué mal gusto musical, pero qué bien patinan estos chavales. Era, era, era el texto. <risa> acuerdo, pero, pero creo recordar que estaba también Oldtimers. Sí, sí, ¿Recordáis sí, sí. los trucos que eran? Bueno, ahí sí que ya no, ahí me pierdo. Bueno, pues ya, ya y... recuperaremos. No sé si había el… Buah, es que estoy tirando triple, ¿eh? pero creo que uno de ellos era el típico Half Cap, no sé esa, Late Flip, buah, no me acuerdo. Era, era como un remix de Insta de varios trucos súper concentrados. ¿En un parque, en el de Converse has dicho? ¿Dónde sí, está Converse. Eso? Eh, en Belgrano, Buenos Aires. Vale, vale. Es lejos de mi casa, como una hora y media, sí. Buah. Y tu barrio, ahí en Argentina, tengo entendido que es un barrio… <risa> ¿Has visto? A mí me gusta me cuando se presenta, lo dice desde el principio: soy Adriel. No, no, no, no te va a decir soy de Buenos Aires, soy de Villa Lugano. No, no, no, no. Lo va a decir desde el primer momento. Me gusta lo, lo orgulloso que está de, de su claro, barrio. Claro, siempre, siempre. Ahí crecí, ¿no? Ahí aprendí Aquí tatuado. Sí, la tienes? cámara, o saben que lo no está viendo <risa> en vídeo. Tatuaje <risa> en, <risa> en los nudillos prácticamente del código postal. Eh, nada, al barrio ahí. Ahí está, se extraña. Volví hace poco, el año pasado. Tuve un mes y medio. Nada, volví ahí al skater donde aprendí casi todo. Y nada, ver a todos mis amigos otra vez, mi familia, y nada, disfrutar ahí. Es un barrio picante, ¿no?, que decir los argentinos. Bueno, pasan cosas también, como en todos los barrios ahí en Argentina, ¿no?, pero, bueno, la gente que es de afuera lo ve, lo ve más cuando se lo nombran, y dice, uff. Pero tengo, bueno, bueno de... para uno que está ahí quizás está acostumbrado y eso... Uh -huh. alguna anécdota sé que es un tema muy personal pero algo yo pregunto y luego tú total libertad para contar o no contar alguna anécdota divertida eh, del barrio bueno hay muchas pero una vez cuando hicieron el skatepark porque yo empecé a patinar en el skatepark de mataderos que es el barrio al lado uh -huh. que ese fue el primer skatepark de ahí cerca de mi casa un año y medio después hicieron el skatepark en Lugano, en el medio de los edificios uh -huh. Y eso era un hueco donde no, habían, no había luz y nada se juntaban todos, como le dicen acá los jarracas, se juntaban todos ahí, eran como 40. Y claro, de ahí no lo sacaba nadie, pasaba por ahí, no había luz, no había nada, te sacaban todo. Después hicieron el skate park y fue como a ellos sacarle su, su lugar donde estar, no y entonces ahí la cosa empezó picante. Porque al principio, claro, venía gente a patinar de otro lado. No, hicieron un rescape para el Lugano, no sé qué, vamos. Y no conocían el barrio, nada. Llegaban y eran solo dos. Y habían 40 monos sentados ahí que te sacaban todo de uno. Y nada, nosotros que éramos ahí del barrio, las primeras veces tuvimos que plantar cara y decir mira, nosotros vamos a estar acá todos los días, si va a querer pelear todos los días. Vamos a tener que pelear todos los días, pero yo voy a seguir viniendo. Claro, esto lo pintas como te plantabas, tal pero si lo pienso, ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué edad tenías tú ahí para plantarte, a darte de hostias todos los días con quien fuera? <risa> y el skatepark lo hicieron en 2013 y así fue como 2013, 2014, eh, que estuvo medio picante la cosa y ya después sí, fueron dos años que casi nadie venía al skatepark. O sea, claro, venían quizás por la mañana un poquito y se iban ya. Te pillo adolescente, 15, mm. 16 años o algo por ahí, y, y ya sí. estabas ahí. Y 16, tenía. Sí. Oh. Buena, buen inicio del skatepark de Vía Lugano. <risa> y, y ese se... es sí, sí. el skatepark donde hace poco estuviste de nuevo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Que está ahí en medio de los monoblocks. Lugano en dos se llama esa parte. ¿Está bien el park? ¿Se mantiene bien? ¿O, bueno, o ¿es, es el típico está... que se llena de cristales, que se lía pardísima? Que... Y bueno, tiene, tiene sus días ahí, pero... Sí, está bastante bien el skatepark. La verdad que, o sea, todos los skateparks de los alrededores a mí es de los que más me gusta. Argentina en general, hablo desde desconocimiento absoluto porque de hecho no he estado ni siquiera, pero por todo lo que está viniendo de talento argentino de skate, a nivel infraestructura, a nivel skateparks, tiene que tener cosas súper, vamos, eh, a la altura de, de los países top también, ¿no? Entiendo, habrá de todo, habrá algunos que serán evidentemente bueno. chungos, pero digo, vale. tiene que haber algunos que sean... Para, para el tipo de patín que traen muchos skaters argentinos, sobre todo más en la línea de competiciones de ahora. donde Y sí, ahora están haciendo bastante más, ya con lo de las Olimpiadas y todo eso. Sí, pero bueno, hay muchos skateparks en Argentina, como en todo lados lado hay corrupción y la gente también se roba mucho la plata, ¿no? De la nada te dicen que van a hacer un skatepar, no sé, de medio millón y llegás y el skater decir ¿qué es esto? Eso yo creo que pasa en, todo, en todas las casas. Eso pasa en todo el mundo. Y pero... en Barcelona también hay unos cuantos que oh, sí, ha habido sí. muchísimo ruido. Sí, sí. Luego, no sé si es corrupción, si es lo que sea, pero siempre, siempre es como cuando miras el, lo que se ha gastado y lo que se ha plantado ahí, y dices: Pero, pero, pero <risa> vamos es esto, a ver. No? ¿Qué? <risa> Un pulsham <-up. risa> ver, ¿quién ha hecho esto? <risa> Pero, pero no, lo decía sobre todo por eso, porque vienen muchos skaters ahora, sobre todo este boom actual, ¿no? Skaters que tienen un patín muy de competi, muy de skatepark, y eso se tiene que entrenar en algún sitio, ¿no? Eso entiendo que no viene de la calle. No, tu patín no, sí que no. en esa línea es totalmente diferente, ¿no? Porque eh, igual por estilo, no, vamos, se aleja mucho pero de bueno, eso, pero de lo sí, que viene hay ahora… muchas máquinas también que están todo el día en el skatepark ahí, practicando. O sea, Ay. quizá porque en su barrio no hay spots o no sé, por cualquier cosa, pero… Le meten, le meten ahí con bueno, todo. ¿eh? Están saliendo bestias. Cada vez hay más campeonatos también ahí uh -huh. por pasta y justo la cosa está mal. Así que están todos ahí con hambre. ¿Pasta pública desde los ayuntamientos y demás y gobiernos que están metiendo pasta por las Olimpiadas? ¿O son marcas que se meten ahí por lo que sea en el mercado argentino? Mm, no estoy muy seguro ahora cómo es, pero sí, yo creo que mete un poco ahí el gobierno, marcas… Y es que me imagino eso, que supongo también con, con lo de las olimpiadas, al menos aquí también lo vemos, ¿no? Como que cada vez más ayuntamientos y más instituciones públicas se meten ahí a que si sí, a invertir en escuelas, a invertir en skaters, a invertir más en competis, y eso igual sí que ha cambiado mucho, no sé. No, sé cómo no, no, no total, ¿no? o sea, yo creo que está viendo un boom de patín, o sea, eso lo estamos viendo que en el momento que ha sido olímpico y ya llevaba unos cuantos años que estaba en el punto de mira, el skate está creciendo… Sí, sí, eso, mundial. …súper heavy. Sí. Cosa que se agradece, o sea, y esto hila un poco con la idea de Juegos Olímpicos, athletes y tal. ¿Tú cómo ves eso? Que porque creo que el, el patín que te identifica es puro street, eso es sí. lo que más te mola, entiendo. Que nunca pensé que iba a pasar lo del skate en los Olímpicos, pero bueno, qué sé yo, hay gente que está en ese mood de competir, olimpiadas y representar a su país con todo, y bueno, no sé. No lo veo ni tan mal, pero a mí no es lo que me gusta realmente. Yo empecé a andar en skate para dejar ese lado del fútbol, de que era tan competitividad, pum, entrenar y tal. Eh, yo lo veo por otro lado, salir a disfrutar y ya. No, pero ahí super, también super, con una visión súper abierta, por lo que dices. Me acuerdo que esta pregunta, precisamente hace unos años, antes de que fuera olímpico, era como la pregunta del millón para que la gente explotara y dijera: Las <risa> olimpiadas son una mierda. O las <risa> olimpiadas, no sé qué. Y ahora yo creo que, por suerte, al menos tenemos la mayoría de personas, tenemos eh, pues, esa visión de, de que te guste o no te guste, bueno, pues, no claro, que cada uno claro, haga lo, lo que suyo, quiera. sí. Ver, claro. Y si también si les está salvando la vida, le da de comer y. Por supuesto. Mientras están disfrutando, hacen lo que les gusta, al fin y al cabo. Hay que pensar también a largo plazo. O sea, si solo piensas en skate, pasarlo bien y no, tal, pues hay o sea, gente o sea. que tiene ese talento y Obvio. la capacidad de representar a tu país, pues está genial. Al final lo sí, que nos sí. une a todos es el amor por el patín, independientemente de calle. Qué bonito, Qué romántico. <ríe> Qué romántico que soy. Eh, quería preguntarte cómo es, eh, o sea, en qué situación, porque, claro, tenemos un tema de visados, nacionalidades, el hecho de cruzar el charco y llegar a España. Eh, hay mucha gente de Latinoamérica y tal, pero parece fácil, pero la realidad no, es que no es lo bien, es. Sí. O sea, Lo digo porque en Barcelona, justamente, como comentaba Iván, hay mucha gente de Argentina, pero de muchos otros países, que casi que vienen con una mano delante, otra detrás. ¿Cómo ah, sí. es el hecho de venir y cómo consiguen quedarse? Y es difícil. Yo, como te dije, la primera vez en 2018 que vine, yo llegué a Madrid y como yo pensé que iba a trabajar ahí y tal, no tenía mucha pasta. Tenía como 400 euros por ahí y dije va, me voy para Barcelona. El ticket del Alza me había salido, no sé, 33 euros por ahí. Y después en llegué, bus encima, ¿eh? sí, sí. De, había pagado la habitación, había conseguido justo una 250 y que era, es bastante barato, la verdad. Hombre. Y nada, ahí a... Y te a alquilaron sobrevivir. la habita con 250 y, pavos. Y, y me y... quedaron, no sé, creo que 50 euros para comer o así. justo estaba mi amigo Franco, que le decimos siempre yendo. Él estaba trabajando en Globo y él justo se compró otra bici. y Me dijo, mira, si querés te dejo mi bici, la otra. Te abro la aplicación en el móvil y, y repartimos la pasta. Y vos haces tus horas, yo hago mis horas. Y nada, así empecé a trabajar poco a poco, aunque wow, sea para vale. poder pagar esos tres meses que estuve. Eso te iba a decir, eso fue en 2018 cuando en, en tu ida y vuelta, ¿no? Yo ah, fue... pude pagar el primer mes con la pasta claro, que tenía, claro, claro, pero los claro. otros wow. dos meses tuve que… Pero tenías que ya el billete de vuelta ahí. de avión, de, sabías claro. que volvías los tres meses y tenías que sobrevivir tres meses sí, <risa> sí, sí o sí. Sí, sí. Wow. Claro, para entrar a España sin, sin IE o sin claro, pasaporte claro. europeo tenés que tener ida y vuelta, sí o sí. Claro, vale, es eso es escapaba, tema que se me de, de embajadas y demás. Vale, vale, vale. Tienes como claro. turista tres, sí, meses tres meses y luego te tienes que volver a tu país. Vale, entonces sí, tú sabías que hasta, que hasta tres meses no te podías ir. En el mejor de los casos, si te querías volver, tienes que sobrevivir tres meses ahí. Claro. Vale. y Bueno, los tres meses ahí… Justo ahora hay bastantes argentinos, hay bastante gente de Latinoamérica, pero justo cuando yo había llegado éramos muy pocos, éramos dos o tres. Entonces, era como ayudarnos entre nosotros. Era más difícil si todos estábamos queriendo salir a flote. Pero, y es una de claro, las cosas que no te quería preguntar también, porque, al menos yo, el boom este de que veo ahora argentinos por todas partes en Barcelona, lo veo ahora y tenía la duda, digo, no sé si soy yo o si de verdad ha sido así, pero me, me, me consta que es de ahora, porque en 2018 no había ni la mitad de argentinos, al menos en escena de patín, ¿eh? ¿Qué es la mitad? Es que no había nadie, prácticamente. No, las no, no. era todo… O sea, era más bien… Eh, gente de aquí, o, o sea o, guiris, o brasileños. O brasileños. Sí, europeos de todos lados, pero no había esa claro, pero fiebre argentina. Argentino. ¿no? Ahora vas a cualquier lugar del centro de Barna y se, se oye y el acento sí, argentino sí, sí, en sí, todos sí, lados. Sí, sí. O sea, que es de ahora, antes no había no tenías… Sí, pero bueno, como Argentina está yendo cada vez de mal en peor económicamente, la gente también decide… Como claro. muchos que patinan, se vienen a vivir acá a España también por la comunidad del skate y tal. Mucha gente de Argentina también que no patina se va a otros países uh -huh. solo por buscar una vida mejor. Yeah. ¿Cómo fue la experiencia de, de ser repartidor de comida? Buah, o sabes que el, el primer día fue el peor. El primer día mi amigo me trae la bici, yo todo contento, que no sé qué. Digo, oh, voy a salir ahí, salí, hice dos calles, lluvia, pero <risa> increíble que parecía que se caía el cielo abajo. Por eso te dejó la app a, la, a ti en ese momento. Te dijo tírate, tírate, tírate ahora. <risa> Y nada, tuve que salir y no me quedaba otra. y Encima, con la lluvia pagan más en Globo. Wow. Eh, no me acuerdo, creo que te dan 7 euros por, por envío o algo así. Algunos eran tres calles. Algunos quizá me tocaba más lejos. Claro, pero con lluvia torrencial. Y yo en bici. ese momento vivía, claro, yo vivía en el en pleno rabal, en el centro del rabal. Y a veces terminaba súper lejos. Terminaba, no sé, por arriba, por Sarriá, esos lados así. Y con lluvia, después tener que volver hasta allá, hasta casa. Estaba duro, estaba duro. Bueno, empezaste por todo lo alto, luego ya era unos paseitos, <risa> pero mucho respect, eso, la ah, verdad. Y estuviste tres meses haciendo eso. Bueno, ¿Cómo se llamaba el colega? Por darle también ahí un. El franco, al franco, Franco esa, se portó como. Siempre, vamos. siempre yendo, le decimos. ¿Y Porque sigue por aquí por el Sí, sí, sí. Él sigue, sigue acá. Oye, pues por darle ahí un respect, que, que esos tres meses. <risa> Enorme, Franco. Tuvieron que ser durillos, joder. Joder. Y sí. Y entonces, recapitulando con el tema de los argentinos, los tres meses, más o menos, es el plazo que uno tiene como sí, con visado de turista. Luego tienes que volver seis meses a Argentina, vale. sí o sí, para volver después acá. Pero la realidad es que mucha gente se está quedando. ¿Hay alguna Igual. estrategia que facilita la documentación, el NIE o...? Bueno, hacer pareja, de hecho, con vale. alguna persona así que ya lo tenga, o si te hacen algún contrato de trabajo, pero es más difícil esa, la verdad. Yo hice lo de la pareja, de hecho, para poder quedarme. Yo no eh, quería preguntarlo, digo, no sé si, pero, si se puede preguntar igual. o no, pero... Hombre, eh, Iván, se puede, patin <risa> eh, se puede patinar todo y se puede preguntar todo también. Eh, claro, en un momento la, ya tenés que quedarte y poder viajar por ahí, porque yo después, cuando volví en 2019, estuve todo un año entero casi sin viajar, un año y medio, porque no tenía los papeles, y ahí yo ya me había quedado, se me habían pasado los tres meses, y nada, había que buscarle una solución. Entonces tú haces 2018, vas, vuelves, en sus tres meses, luego vuelves seis en 2018. Seis meses, Argentina. Seis volví. meses, Argentina, y luego es cuando vuelves ya para quedarte. Y ahí es cuando empiezas la misión de convertirte en ciudadano español, ¿no? <risa> <risa> Supongo. Vos eh, lo recordás que vos te llamé ese día. Lo sé, el primero. lo sé, Hay examen, ¿no? De españolidad, o soy yo. Claro, yo, yo no quería eso hacer la pregunta, pero el cuéntanos el proceso. Pasaporte. Eso es para el pasaporte. Ah, vale, vale, ok. Porque yo te había preparado un examen de español, <risa> español de Español de la que Prueba estos lo... jamones. A ver, a ver. Es que me van a hablar catalán, ¿no? <risa> no Propia <hostia>, parada. Eso <risa> también. Creo que si lo haces por vía contrato de trabajo, tienes que aprender sí, catalán sí. y hacer un curso de 500 horas, creo que son, de catalán. Sí, y locura. certificarte con el… No sé cuál… Si es el B1, B2… No sé cuál es. Pero es heavy. Que te piden eso es heavy. O sea, el esfuerzo es, es monumental. Heavy, heavy, sí. Entonces, el proceso, claro, es que antes decíamos, es un proceso, ¿hay alguna trampa, hay alguna tal? Y has dicho, sí, bueno, se puede hacerlo de pareja de ocho, yo hice lo de pareja de ocho. Pero fácil no es. No, hay... Porque tú has pasado, así, ¿cuánto tiempo has pasado sin, sin tener el tema claro, resuelto? Claro, claro, eh, Estuve como un, dos años, casi un año y medio, así. Casi dos sí, años que nada. sabes que si te para la policía y se ponen tiquismiquis, te puedes meter en bueno, un lío. sí, sí, bueno, sí. Te... Te deniegan probablemente no, la entrada al país y te echan. ¿Cómo sería eso? Eh, pues, claro, pero no nunca es que me pasó precisamente... Por suerte, pero te deportan y por cinco años no puedes entrar. Claro. creo. Te iba a decir, precisamente no un perfil como tú, una persona que se pasa todo el día en la calle, <risa> todo el día patinando en la calle, patinando, que además a la policía ya de por sí no le suele calle Y en Magba, que calle, pasado, en la poli va cada sí, dos por tres... Si no sabes para dónde ir, no es capaz. corto claro, por... de todos lados y te encierran en la plaza. ¿Cómo es estar dos años de tu vida sabiendo que en cualquier momento eh, desaparece todo? No sé, la verdad que no lo pensaba mucho. Yo iba a mi bola a hacer la mía y ya. Me ha pasado igual de estar patinando y que, pum, la policía multa por patinar o por otra cosa. y Pero más ahí de una carrera te, lo... te has pegado, eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Bueno, no. nos alegra que desde hace tiempo tengas esa residencia y que puedas estar tranquilo, patinando, haciendo la tuya, porque no, la verdad por lo mereces. También, sobre todo también porque como skater, sin viajar, de, aunque sea Barcelona, que es muy bonita y tiene muchos spots y lo que claro, quieras, pero sin salir de aquí… Y teniendo todos los países tan cercas acá y tantos spots también. Claro. ¿Qué otras ciudades, ahora que sacamos el tema? ¿Qué otros? O sea, después de haber podido cerrar esa regularización. ¿Qué otros spots, tours, campeonatos has estado por Europa que podrías no sé, destacar? para bastantes lados. Alemania, Eslovenia, República Checa, eh, Italia, Francia. Fuimos para Luxemburgo, alguna que otra vez también. Claro, pero eso en muy poco tiempo. Son... Nada, ¿no? ¿Mm? Digo, en muy poco tiempo has hecho todos estos, todos estos... Bueno, sí, todos los viajes igual fueron cuatro días, uh -huh. igual fin de semana, así. ¿Cuál queda en el tintero que te gustaría ir? a ¿Alguna ciudad europea? No conozco París todavía. La ciudad de La típica de la Torre Eiffel, ¿no? Vamos juntitos. Oh, con la manito. Es el Titanic ahí también. París tiene spots muy guapos, la verdad. Ahí la plaza de Flo, ¿no? Los míticos videos de Flo. Le Dom, La Republique. Eh. Es que iba a decir La Republique primero, pero tengo un colega de París que siempre, cuando digo La Republique, dice: No, ese no es el mejor spot de París. Ese es el más mainstream. Es como si te digo el Mac va de Barcelona. No? no le voy bueno, que diga eso. No, la ciudad en sí, para patinar, para visitar, de turisteo. Apuntamos, apuntamos para un tour del patín a París. No estaría mal. Estaría bueno, estaría bueno. Employees mm. included. Ah, entonces perfecto. <risa> Eh, lo has mencionado, lo hemos ido mencionando a lo largo del podcast, el tema del Magba. O sea, creo que tienes muchísimo vínculo con Uf. ese spot. Y sí, Magba, sí. Cinco veces a la semana. Cinco veces a la semana. Y estoy ahí, vivo a diez calles, menos. Yeah. O sea, estoy quizás algún día no patino, pero digo, va, voy al Magba ahí a comer algo, a juntarme con los pibes. ¿Te sigue llamando la atención igual que cuando estabas en tu tierra? Eh, no tanto la verdad pero bueno igual la plaza es increíble vas a patinar y o sea, por todas las cosas que tiene parece un escaper nada decir bueno hoy voy a hacer manual chilling y te puedo hacer los manual chilling o si escalera de la escalera me voy a los bloques después saltar la reja a la escalera también o ir al quino no a sentarse ahí comer algo una papita brava un cafelito ah, <risa> El lugar es perfecto para patinar o no patinar. Sí. Pasan cosas y. Y, a veces. ¿Y Hoy mismo, llevo la, la pelota de fútbol ahí, jugamos que no se caiga. Solo de estar ahí pasar. Bueno, y risas. hemos dicho pasan cosas también. Vamos a poner la conversación un poquito más picante. Uh. Cuéntanos cosas. <risa> ¿Qué cosas pasan? Ya es que ya no solo en Magua en realidad. Cuéntanos alguna un poco de salseo, un poco de salseo. Eh, uf y en Magua es que pasaron muchas, ¿eh? Ahora ya por la noche no voy casi nada, pero recuerdo cuando apenas llegué, por la noche era una locura, a veces iba a la noche y había no sé, 300 personas y digo, ¿qué hay? Qué hay acá? ¿Están regalando plata o qué? Y, y parecía que y resulta a, a que algunos algunos no la regalaban, ¿no? No la, regalaban, <risa> la <pero> robaban. <risa> algunos estaban ahí con la mano larga, sí. Y nada, acá ha pasado muchas peleas también que han querido robar amigos nuestros y bueno, una cosa lleva a la otra y terminas a las manos. <risa> Creo que vamos a pedir más detalles. Cuéntanos claro. alguna, alguna concreta. Si tenemos que cambiar, que cambiar el agüita, cambiamos el agüita. ¿eh? Cambiamos Uf. por otra bebida. Que sé que igual has traído algún, algún detallito, ¿no? Aquí. Oh, como well, estamos sí. arrancando con la inversión inicial, no, hemos, no hacemos regalitos, no somos un podcast de regalar cosas, pero si los invitados quieren traer algo... Eh, a mí me consta que, que has traído, traído. ¿Has un traguito? Oh, Venga ahí, disimulando la marca. ¡Ojo que se ve! ¡Ojo que se ve! El nuevo <risa> co-branding. <risa> Que, si venga, estás listo para un los honores. Hombre, yo creo que sí. Habrá que acabarse la agüita, eso sí. Uf. Hay que estar hidratado. Eh, pero si no, ahora le pedimos una coca cola a Gochi, que nos traiga una Coca-Cola. Que Para los que lo conozcan, eh, es el señor de la Coca-Cola. Eh, Gochi. Si nos acabamos el agüita, un, una bebidita sí que me tomo y nos cuentan más detalles. No vale la versión políticamente correcta de… Bueno, sí… Nos fuimos, a mano, eh, ¿no, nos fuimos a las manos. fuimos a las manos y ya está. Nada, una vez estábamos ahí… Y está Melisa, la sí. hermana de Camila, Melisa Ruiz. Que está en Argentina ahora, vamos a mandarle sí, un saludito está. también. Saluditos. <ríe> nada Una vez vino un marroquí y no sé empezó a, a molestarla ahí, bastante de cerca ya hasta, hasta tocarla. Y recuerdo también mi amigo Rodri, le dio un trompón en la boca y le partió la boca y saltaron los amigos de, del otro. Y nada, fue como batalla campal. Tío, ya no sabías contra quién pelea, te das vuelta y pum, pum, pum, pum. Después otra más también al Michael, un amigo, una vez vino uno de atrás y le partió una botella, sí, de una, pero que... A, y, pero y, santo, a de, santo de nada, en pues, buenos días, pum. Sí, sí. bueno, buenas noches. Buenas ¿no? noche. <risa> bueno, <risa> igual, igual, buenas noches. Igual ¿no? eran las seis de la mañana, ya cuenta el buenos claro. días. Y, bueno, por suerte, gracias a Dios, no le dio en la cabeza y le, le dio como acá de costado, pero la botella se partió y nosotros quedamos todos, ¡buah! le partió la cabeza. Y fuimos con el a mí, y con Nikito, y a ese le dimos le dimo para que tenga y para que guarde. Sí, sí. Que ese se levantó como dos horas después. ¿no? Me ha gustado hombre. esa expresión. Yo no entiendo qué te pasa por la cabeza para pegarle un botellazo a alguien porque sí, gratuito. O sea, bueno, no sé es que qué nosotros, le pasaría a ese hombre. Quedamos locos, nosotros estábamos ahí sentados todos tranquilitos y mi amigo venía caminando y vino el otro de atrás. Que igual cof... lo confundió. Igual puede lo... ser, puede ser, eh pero uh, le salió cara la confusión. Sí y tan cara y dejando de un lado todas esas batallitas para batallas la que te pegaste. creo que todos queríamos Joder, Qué bien hilado ¿Qué bien hilado cómo le sale no, no, el periodista dentro bueno. cómo, ila, cómo ila? Eh, sí, qué el, el famoso Nolly flip croquet a Nolly late flip creo que eso también merece un buen espacio qué Uba, nos puedes sí, contar sí, eso nada yo desde Argentina, venía hasta antes del 2018 de venir, todo eso, soñaba con hacerla esa. Con hacer ese truco. Ese truco, o sí. O sea, sí, más sí. de cinco años con ese truco en mente. Y nada, llegar al Magua en 2018, hice los dos trucos, pero sueltos. Hice Noly Flip Crooked y e hice Crooked no life Flip también. Viaje a Argentina, todo. Después volví, estuve un año ya otra vez acá. Conocí a Gochi, los conocí a ustedes. Le conté a Gochi que quería hacer ese truco. Y pasaron meses de que yo se lo había contado. Un día, de un día para el otro, Gochi me habla y me dice «Mirá que mañana vamos a intentar el truco». Y le digo «Pero…», yo ya me lo imaginaba, y le digo «¿Pero qué truco? Ese?». «El ¿Qué, truco». Qué, ese. Y me dice «Sí, está viniendo un amigo para grabar». Brian, eh, vamos a Brian, mencionarlo sí, también. Sí, muchas gracias eh, por venir aquí para el truco, viaje, grabando. que la bestia se tomó el vuelo. ¿De, de, dónde, sí. ¿De dónde es este chico, Brian? Eh, Puerto Rico, no, Puerto Rico ¿no? si no sí, me equivoco, sí, sí. He así bien. que joder, bestia, así vino, Se tomó el vuelo todos los intentos y no sé si ese mismo día o el otro día, pero se volvió. O sea, vino solo a grabar eso y ya Gocci me metió la presión. Y me dijo, mañana a las 11 o 10 y media nos juntamos en Magba ¿sí? para hacer el truco. Y fue nada, todo eso, lo, lo que quedaba del día. Yo me quedé pensando, wow, mañana el truco, mañana el truco, mañana el truco. ¿Cómo dormiste ese día? No el día antes casi. y el día después de haber planchado ese truco. Me, me desperté temprano, fui un rato antes al magba llegué y estaba todo mojado, todo, todo, como siempre, por la mañana. La huilla del MACBA. La agüita. Porque claro, lo queríamos hacer eh, sin que haya mucha gente. Claro. Y claro, al final tuvimos que esperar hasta que se seque todo. Empezamos como a las doce y media o así, una, a intentar. Y ya había un montón de gente yeah. ahí. Y nada, y imagino que, que a y... gente llama gente, por lo tanto tenías ahí público. Y estuvimos, la verdad, salió, yo pensé que iba a estar hasta quizá que ese día ni me salía y por suerte salió, salió, no sé, una hora, estuvimos una hora y veinte por ahí. Que... Yo recuerdo verlo en Insta. Porque tengo un colega que estaba justamente por ahí, lo típico, gente llama a gente. Buah, wow, sí, me acuerdo, me acuerdo, que me mandaste. Claro. Bueno, yo llegué súper contento a mi casa, todo, y digo, Buah. Wow. Vamos a festejar, no sé qué, y vos me mandaste… Estaba publicado… ¿Y alguien lo subió? Estaba subiendo la historia de un colega, Bartos al que también le mando un saludito. Un colega polaco que iba andando por ahí, se encontró todo el jaleo dijo ¿esto qué es? Y justamente se puso a grabar y justamente lo planchó. Y se quedó flipando en plan, es mío, ¿esto qué es? Y lo subió entonces le empezó a escribir ¡No, no, no! ¡Bórralo, bórralo! ¡Deleite, deleite! La historia se ve como que él pasaba caminando por ahí, como que lo graba así de costadito caminando y seguía imagínate, Dios. vas caminando por el MAGVA y te encuentras, él también patina, ¿sabes? patina desde hace muchísimo tiempo, y te encuentras esa salvajada caminando por el MAGVA. Fue como, what? Y lo publicó, entonces le escribí, pero ¿cómo se te ocurre, no, tío? No, no. En plan, bórralo, bórralo ya, que si no, vamos. Spoiler total, pero… Pero bueno, la verdad que sí, un día y nada para mí inolvidable que tuve tantos años pensando en eso, que nada, un día se hizo posible. ¿Y cómo te fuiste a dormir ese día? Uf, ese día fue un oh, leño, festejo no. eh. <risa> Recuerdas algo de no, no cabe, esa noche? No cabe en mi lado de la mesa. ¿eh? Era como mi brazo, te juro. <risa> Más nada. de una de esas te bajaste. Bueno, no tanto, eh. Pues, estaba, estaba bastante cansado y nada, fue unos traídos. ¿Tú tampoco ahí has ido nunca de beber y, mucho? No mucho, mucho. Y de salir tanto de fiesta tampoco, la verdad. Ha sido muy, muy de, de, de alcohol. De, de alpiste. <risa> me gusta, me gusta el deporte. Deportista eh, olímpico. No, pero ahora hablando de deportes, ahora sí. Eh, bici. Eh, ahora estás a tope con la bici. todo el día haciendo descenso con la bici. De arriba para abajo. Eh, sí, sí. Bueno, eso en realidad de chico siempre me llamó la atención. La, las bicis estas de montaña, así. Y bueno, en Buenos Aires donde yo vivo, no, todo cemento. No hay montaña, nada. Y nada, nunca había tenido la oportunidad de intentarlo hasta que llegué acá, que un día un amigo me dijo eh, vamos a la montaña a andar en bici. Y dije, bueno, a ver, vamos. Y nada, fui y quedé loco. ya Junté la pasta, la semana compré una bici baratita y fui haciendo ahí compraventa de bicis y ahora tengo dos cañones ahí en casa. Yo pensaba que te habías aficionado después de hacerte tanto descenso cuando trabajabas en Globo. Subías de la luna y bajabas. Igual se aficionó. No, que ahí iba con la bici plegable esta, la de las ruedas chiquitas. Hostia. ¿Con marchas? Sí, tenía ah, marchas. Vale, si no, fue a subir arriba Porque el tibidabo. Bueno, se te ponen unos Imagínate que arrancaban el rabal, terminaba en Cerría sin cambio. Con un gemelo, vamos. ¿O no? no. te cabe en la mano. Bueno, ¿No? esta, esta, o sea, mola ver en skaters que no están únicamente centrados en patinar porque a veces uno tiene lesiones o simplemente el hecho de estar activo en otras disciplinas creo que ayuda mucho al tema mental y yo en Argentina andaba bastante en bici pero hacía nada de esto como distancias y, y ya de ruta bici de ruta sí. bueno tenía una mountain bike pero hacía ruta porque no había montaña no <risa> pero bueno desde que empecé acá la verdad que sí voy bastante tengo a mi amigo el Kiru ahí un saludo para el Kiru que vamos siempre ahí con él la bestia ¿Qué te da la bici que no te da el patín? Es decir, tú cómo, por qué, ¿por qué un día dices hoy me voy en bici? y otro día dices hoy me voy al magma? Aunque bueno, si vas cinco días por semana al <risas> magma te quedan pocos para la bici, pero. No, que no que, te parezca, hay días que me voy a patinar temprano al Magba, no sé, patino sus cuatro horitas, así, y ya por la tarde a ver el atardecer ahí, actividad o. Y dar vueltitas por ahí. Y tan mal. Me gusta el sí, plan. La siempre verdad. Bien, bien equipadito, con su mochilita. Su Agüita, pusita. galletita, fumeteo, bici. Nada y mal. a sudar. La verdad me <risa> da envidia cuando ve las historias ahí que estás en medio de la montaña, sobre todo lo que decía sí, te Tienes que por, venir, ¿eh? Ahora que tengo las dos. Por muy romántico que suene, pero bueno, en el atardecer ahí, tranquilito con su bici. Eh, se está tranquilito, se está tranquilito. Lo verdad. que no termina de ver es cuando Para lo haces de noche solo. Que eso no sé hasta qué punto. Uf, y ahí está picante, porque también si te caes estando solo en el medio de la nada… Ahí tus sponsors te van a hacer firmar un contrato de que no de que no lo haces para no… Pero bueno, voy voy tranquilito, cuando voy solo voy más tranquilo, yeah. con más precaución. Yeah. <risa> ya habrás visto videos, ¿no? Por eso, por eso <risa> lo digo, porque tranquilito <risa> nada. Decime que tenés video. <risa> bueno, si hay foto hay video. Ahora que te decía lo de sponsors también, por darles un espacio. Eh, ¿Quién te está ayudando a día de hoy? Por darle también, así como estamos mandando saluditos a todo el mundo, ¿quién te está ayudando? Eh, y en principal, acá. Que acá. Me y están acá, ayudando. acá. DGK, para los que no estén viendo el vídeo y solo nos oigan, DJK All sí, Day. New Balance también, New eh, Balance. El Skate Shop, Venero. Franche uh -huh, me ayuda un montón. Grande. Un saludito a Franches también. Saluditos a Franches. Que con Franches también nos vamos a la montaña a veces. ¿eh? Él le mete duro al también PC. le mete caña. Sí, sí. DJK, has dicho que a día de hoy los que más te ayudan. Eh, ¿Cómo empezó toda la historia de DJK? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa y eso? Siendo bueno, una marca además que te gusta desde pequeño también, si no sí, me equivoco. Sí, que, siendo... que siempre, imagínate, en Argentina no existe. Solo una persona lo llevaba así, que él viajaba a Estados Unidos, agarraba bastantes cosas para vender y las llevaba allá. Pero bueno, en su momento también valían una fortuna. ¿no? Y yo llegué acá y fue muy loco, porque un día me pusieron un, un like ahí en Instagram y dije, ¡Wow! ¿qué, ¿Qué onda? Están, están mirando ahí a ver qué pasa. Como si fuera una piba, ¿eh? Sí, sí, sí. ha dado like! Mejor que una piba. <risa> <risa> DJK te da like. Ah, ahí ves el futuro, ¿no? Lo otro. <risa> y bueno, nada. Otra vez, como al mes siguiente, me reaccionó una historia ahí patinando también. Y a las dos semanas ya me habló y me dijo, vamos a ir para, para Barcelona y te queremos conocer. Y yo me acuerdo en ese momento estaba viviendo con Nikito en la montaña. Estaba lejos, estaba una hora en tren y luego una hora caminando para arriba. Nikito que también patina, para el que no lo sepa, Nikito, que patina la bestia heavy, Nikito. Pero heavy. Un saludo ahí, hermanito. Y, y por ahí? nada, bajamos con él y nos fuimos para la plaza directo. Y ahí llegué y estaba Steve Williams, eh, estaba el bu Johnson. Eh, Matt Worley es, que se llama el de GK uh -huh. también. Y nah, ahí me senté a hablar con ellos. Yo hablaba, en ese momento hablo un poco más ahora, pero en ese momento hablaba muy poco inglés. Y nada, ahí nos comunicábamos como podíamos. Le conté mis cosas, eh, lo que era mi vida, porque él me preguntó también qué necesitaba y tal. Y, y ahí nada, ellos me empezaron a ayudar. Ellos me pagan la habitación todos los meses. Y acá estamos. Heavy, como de un like. El siguiente paso es ponerte a hablar con Stevie Williams ahí en Barcelona, una no reunión. No creer. Será más o menos serio, pero una reunión con Stevie Williams, con una claro, puta claro, leyenda estaba, del skate. Estaba en el kino ahí comiendo unas papitas con el Stevie Wood Johnson. Y yo estaba loco, estaba. A, a, no, no podía hablar a veces. Heavy. Qué, <risa> muy, bueno, muy y heavy. más encima siendo la marca a la que aspirabas. Claro, claro que esa es otra, sí, esa sí, es sí, otra. Sí, sí. O sea, que es una marca que te gustaba. No, no lo dices por cumplir de como los futbolistas, ¿no? De este es el club en el que he querido estar toda mi vida. No, no, sino que de verdad, o sea, que, por filosofía de marca. desde de por... chico había tenido solo una camiseta de GK que la tuve uf, como cinco años. La tenía con agujeros uh. así atrás, la seguía usando, me da igual. Era la favorita. Qué brutal. Y, heavy. Y, y con New, balance, claro, con New ¿entonces? balance, Y yo antes estaba en Nike, en Argentina, y bueno, fue justo en el marisquino. He eché la pregunta sin acordarme, ahí. te prometo que he eché la pregunta <risa> sin acordarme de cómo empezó. pero esta <risa> sí que nah, me la cuando sé. avisé a, a lo Nike que me iba a quedar acá, me dijeron que, que no me iban a poder seguir mandando. Y nada, yo me acuerdo que justo me quedaba mi último par de zapatillas que eran de está la Janowski, que no tienen cordones, que tiene el abrojo ahí. Ah. Y claro, estaba en medio del campeonato del marisquiño y en medio de mi ronda se cortó el elástico y se me voló la zapatilla casi a la otra punta del skate, así me quedé descalzo y, obvio, me enfadé. Fui y agarré, tiré mi zapatilla y me fui descalzo al hotel. Y nada, recuerdo cuando volví, ya lo vi a Gocci. Y le dije a Gochi que estaba súper enfadado y me quería grabar a, a las escaleras de ahí de, de Vigo. Y Gochi, que estaba grabando mismo el campeonato, me vio súper engorilado y me dijo, vamos, de una. Y ahí atrás de Gochi estaba Andrés, que es de New Orleans. Andrés Araya, a él sí también le mandamos un saludo, sí, vamos, largo, siempre. mayúsculas, eh, Andrés Araya. Y nada, el Andrés también, estaba mirando el campeonato y se vino ahí a verme patinar. Un crack Andrés. Y nada, estuvimos ahí con Gochi... Grabando en la escalera. ¿Qué grabasteis? ¿Salió algo? Sí, me, había, me acuerdo, había hecho Switch Hell, fueron Side Hell y Switch Live Flip en la sí, son, escalera. Son nueve, son nueve escaleras. Sí. Bueno, tú las conoces, las nueve sí, sí, sí. De, del Berbecho. Las conozco de vista, no de saltarlas. Que... Muy mal, pues muy mal, tío. Las conozco hasta yo de saltarlas. <risa> a ver qué has hecho. Flip, tú, ¿eh? Backside Flip. Backside bueno, flip. a ver si Y de Backside verdad. Flip y Backside Flip. Ni bueno, tan mal. Mira, míralo, chapo, eh. chapo. Pero tú aquel día te grabaste el. ¿Has dicho Nelly el Switch, Hell? Switch Hell, y Hice Switch fue... y Switch Late Flip. Y vale. ahí estaba Andrés viendo todo. Sí, ahí. porque aquel fue el día que grabamos para Big Orly Hills 3, si no recuerdo sí. mal, que era el vídeo que hacíamos cada año de resumen de Marisquiño, pero de lo que no era competi, sino lo que era la calle. Y lo cerraba él con la camiseta del patín eh, haciendo Switch, ollie Late Flip. Sí, ¿no? tenía vale. gorrita argentina, me acuerdo. Lo del o sea, Big Orly Hills era cuando os metíais en el parking y todo eso, sí, que volvíais sí. a la gente loca. Sí, el pavallo. sí la verdad que sí. El pavallo. También, el pavallo también. Bueno, iba a mencionar también los artífiles de todo esto, pero como prefieren animatos, prefiero no decir nombres, pero sí, lo del Pavallo cada año. Bueno, este año pasado fue un poco más, ya ahí ya no estuvimos nosotros, pero, pero sí que todo salió de ahí, de lo del Big Orly Hills, que fue un vídeo que se nos ocurrió con Edward arriba que era el chico que también estaba con... Bueno, que hacía vídeos, vamos, en los inicios del patín, figura fundamental del Patin.com. Y de cachondeo fue como, ¿cómo le llamamos al vídeo? Y digo, Hills. No recuerdo muy bien ni por qué, pero fue Big Hills. Y de ahí hicimos varias ediciones. Y la tercera era esa, era la que cerrabas tú, eh, con ese switch only late flip. Pero sé que había más trucos tuyos, había alguna ronda en los bordillos rojos... Sí, era brutal. Uah, no me acuerdo ni qué era, sé. pero sé que era brutal. Porque me acuerdo que Gochi me la enseñó en la cámara y dije. ¿Pero este chaval? ¿Pero, pero de sí, dónde sale este chaval? Noli Crook Noli Flip ¿Sí? y luego en el otro Switch Flip Back Tail. Eso. Uah, esos gordillos sí. son delicias. O sea, los uah, que están enfrente del de los restaurante. Mejor acordes, sí. que sí, de que mi vida, solos. ¿eh? Y Muy encima feliz. de que tienen tantos años que le dan con la bici y todo y eso está. Uah, mejor uy, mármol. Parece bien. que lo pulieron ayer, sí, sí. Yo sí. me acuerdo de ver esa ronda y de eso. Nos conocíamos, pero tampoco tanto, ¿no? Y fue como. Este chaval. Sí, Pisa fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí, de sí. hecho, el, el, en los bordillos, estos, creo que el, en el último marisqueño que estuve, creo que el Nasim. <risa> oh, que se, se, se comió, sí, sí, sí, la parada no del. Sé bus si, y no sé si el se beat. podía decir o no, pero fue increíble. Bueno, se sí, sí, estirer. yo llegué como cinco minutos después y digo, Buah, ¿Qué pasó acá? Y tal, no, es, intento, y tal. es que al Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Creo que supongo que es el Ayuntamiento, se le ocurrió la maravillosa idea de poner una parada de bus delante claro, de la bordillos. No, no estaba cuando yo hice la ronda de claro. claro, y pues fue este año. ¿Este año? Sí, este año pasado. Sí, sí, y sí, sí. no sé a quién se le ocurrió. Eh, supongo que durante todo el año no pasaría nada hasta que llega el marisquiño, hasta que se llenan esos bordillos de gente eh, y Nassim fue el que se llevó el, se sí. llevó el premio. De hecho, no le pega al cristal directamente, le pega al poste, si no recuerdo mal, no, le pegó no, al no, poste claro. o a un cristal y petó el otro, petó por la vibración. Fue una liada… Una liada… Daños no, materiales, al final. No, eso es verdad. No pasa no nada. No pasa nada, oye. Están todos con salud. Sí, La sí, vida sí. sigue. Yo quería enlazar, sé que nos hemos ido, pero bueno, al final los podcasts tienen ese rollo. Sí, eh, sí y te voy a cortar, te voy a cortar, porque me ha soltado aquí el farol de que trae el Fernet y de que se quería tomar y un Fernet. No me trae la eh, ¿no? y, ah, vale, la, la, la culpa es de Gochi, vale. ¿no? Digo, porque si vamos, si vamos a estar todo, todo, el, todo olvidado, el podcast con, con, con una botella aquí eh, de DGK, por no decir la marca que acabo de decir, nada, ¿qué coño? Si vamos el a estar con, con una botella de Fernet, como mínimo beberla antes de entrar en ese tema, y perdona que te he cortado, Marcos, pero si nos traes una Coca-Cola, Gochi, señor Coca-Cola, tienes ahí, ah, cola. Ponte delante de la cara. Qué poco le gusta salir en la cámara. Vente para aquí, Gocci, tío. Vale, Luchito. se está escapando por la Coca-Cola. Se nos escapa, se nos escapa. Eh, Gochi tampoco le hemos dicho, pero Gochi es, es una de las personas que está detrás de la cámara. Detrás de la cámara tenemos a Gochi Estrella, arroba Gochi Estrella. Detrás de las cámaras. De las cámaras, sí, porque hay varias. De hecho, hay cuatro. Eh, y también tenemos a Torino, que también está tímido y no querrá salir aquí delante, pero… Más conocido como Bizarrap. Sí, tiene hoy pinta de Bizarrap. Luego, eh, <ríe> cuando veáis las fotos que iremos subiendo a las redes, ya entenderéis también por qué, que hemos hecho algún vídeo de cachondeo. Pero nada, como al principio no hemos dicho quién está ahí detrás, por decirlo. Es importante por todo el curro, pero, sobre todo, porque son los que nos van a traer la Coca-Cola ahora mismo… Claro, para para más poder el el ¿no? Lo más importante primero. So, sobre todo por el, Y, por y por hielito, eh, porque sin hielito… Uy, pues si no se lo has dicho chungo, eh. a Gochi, Gochi, que no bebe, no te va a traer hielo, me juego lo que quieras. ¿A que no, no, te está no traiendo, va traer. bueno, va a traer. Mira, tener ahí vale, viene vale. con la Coca-Cola y sin hielo. Gochito, eh. dos hielitos… Nada, nada, sin hielo, sin hielo. Sin nah, hielo. No te tomas claro, Mira, y si ahí viene con la GoPro. Bueno, ya que está, sonríe a cámara para los que están viendo el vídeo. Sonríe esa, ¿no? ¡Epa! Grande. Grande, grande. Bueno, pues, eh, mientras, mientras, hace la sirviendo. mientras hace la pregunta, Marcos, yo voy sirviendo. Yo hago aquí de, de barman. A ver la que voy a liar. Aquí, podcast de ASMR, bebiendo y… Bueno, haz la, pregun la pregunta. ¿Cómo huele eso? Madre mía. Yo es que creo que no he bebido Fernet en mi vida. La pregunta era sobre el truco en Magba, en el Low to High, el Trick of the Year. Que nos es hemos verdad, no esa. hemos entrado en ese tema y ese tema es calentito. Porque voy a dar el full context antes de nada. Eh, hablamos de ese truco histórico que nunca nadie ha hecho nada ahí en el low to high que sea flip in flip out ¿no? si no me equivoco hasta ese momento mm. Adriel Lopeta eh, Trucazo que todos estábamos convencidos de que joder pues se va a llevar ahí algo serio en cuanto a nominaciones uh, del trick of the year un poco y, para la mesa ¿eh? <risa> Bueno Alegría Y luego cuando llega el trick of the year por lo que fuera eh, no sale como nominado ¿no? No, no fue finalista al Trick of the Year ese truco y aquí sabemos que tienes una opinión potente que darnos. Igual no hace falta dar nombres, pero... ¿Cómo, cómo viviste que tu truco fuera casi el Trick of the Year 2022? No Bueno, nada, no, había mucha gente que me, me espera lo Espera, que Gochi se nos inquieta, porque lo de la mesa no la ha hecho gracia que se la manchemos. No, <risa> Bien, Gochito, vuelve a sonreír a no, no, no, no, no. cámara. Vuelve a sonreír a cámara. Eh, Reenganchando con la pregunta. Eh, nada, mucha gente... Me lo decía también, oh, vas a ganar ya, que no sé qué, qué vas a hacer con los 10.000, ya y... Uf, es que está un poco caliente, eh, la verdad. Qué malo está esto, no quería cortar la respuesta, tío. Qué malo está esto, <risa> <risa> bueno, ya me veo lo que sea. Perdón, reengancha, bueno. tío, está malísimo, sabe a menta, ¿qué es esto, <risa> Es que es el italiano, ¿eh? Qué malo está. Perdón, sí, ahora claro. ya tengo que contar la anécdota antes de que responda. Bueno, cuenta lo que ha pasado cuando, claro cuando, cuando han visto esta botella. Realmente cuando lo hemos comprado había un hombre pidiendo a la salida al supermercado. Nos ha visto con la botella en vez de y decirnos... Hasta él le dijo, no, no, no me conviden, por favor, ¿no? Total, en vez de pedirnos plata nos dijo, está malísimo eso. La gente acá no le gusta para nada, ¿eh? A veces nosotros lo tomamos y dice, con los eso es y... italiano. Y resulta que el hombre era italiano. Y nos dijo, mira, el de menta a lo Mejor se salva, no, que, no, que sé si es es peor, no sé si es. El peor. Peor. Pero el hombre se Pero, estaba partiendo la caja porque yo creo que estaba ya visionando este momento vuestro. Sí, sí pues ahora lo entiendo, entiendo a ese hombre más que nunca, tío. Eh, a ver, contando esta anécdota, también hemos revelado que la botella la hemos traído nosotros, más que bueno, a ver. Sí, sí, sí, Pero, me la encontré en el auto, estábamos llegando, levanto una chaqueta y la botella y digo… Oh. Pero sí, sí, ha sido increíble de que, de que el, el propio Bagata de la salida nos ha dicho, eh, no no bebáis eso, en plan, ¿pero dónde vais? Eh, es que así caliente no está… Está, duro. está criminal, eh. Está dur yo no sé ni qué pregunta era La pregunta ah, la la era Trick of the Year. O sea, a mí me gustaría saber eh, en qué momento entra en las nominaciones, cómo, cómo funciona eso, se mueve todo a nivel no, no Instagram. Sé, Tú de golpe te, te viste la parte eh, Y ya, de la nada, me etiquetaron un día. Sí, justo ese día mis amigos me están jodiendo y yo le decía no, no, que eso es solo para Estados Unidos, que no sé qué. Y de la nada, bueno, me llegó la notificación ahí en Instagram. Y nada, subieron el video Trick of the Year sube el Nolly sí. Flip Crocket, Nolly Late Flip. ¿Había una cuenta de Trick of the Year o es la cuenta de Street league No, hay no, una todos. cuenta especial sí, para sí, los trucos. Sí. Hay una que es Trick of the Year y Entonces, otra que es el CLS. La gente sube sus trucos y luego ellos van haciendo una selección y luego hay pues, diferentes premios. Mm. Entonces entiendo, ¿no? Dices, subiste la parte de GK, claro. te nominan y ahí empieza un poco la euforia de decir, oye, mm. que... Podrías optar pasa, a ganar ¿no? 10.000 claro, dólares. Te iba a preguntar ¿qué eran: 10.000 pavos. 10.000 ¿10, pavos sí, ¿10, para el tricot dólares. Sí, sí. Uf. Uf. De hecho, era, era una monedita, ¿eh? Mira, o sea, que Gochi tiene comentario. O sea, de hecho, no, no lo habíamos subido todavía el truco. Y ellos lo cogieron de la parte. Tal cual con la música. Claro, sí, sí, vale. sí. Ellos vale. lo sacaron de ahí sí, de, el, de la. fueron el los primeros que lo publicaron en Instagram. Claro, lo cogieron de la parte, lo cortaron por lo que dice Gochi, Y lo subieron ellos proactivamente. Vale, vale. sí, Eso pues es lo que te da a entender que si participas. aunque no se no quería publicar el video. Y nada, me empezaron a etiquetar de algunos lados y dije, bueno, ya está, lo está subiendo bastante gente. Y las redes enloquecieron, las cosas como a son, subirlo. ¿no? Hay sí. todo el mundo, pam, supongo. tú cora? tardaste en subirlo, de hecho. Sí. Mucho en tu cuenta. Creo que de hecho salió antes en otras cuentas que en la tuya. Sí, sí. Por salió eso, la de DigiCase. Que ¿no? por eso mismo la subí, porque lo empezaron a subir tantas personas que dije, va, bueno, ya Hombre, desde el chico que lo había subido cuando no tocaba. <risa> desde el primero, quédate, desde quédate eso, Bartos. ¿eh? No, no. <risa> Claro. Claro, entonces tú te crees que participas, ¿no? Porque si lo suben ellos entiendo que dices, joder, pues estoy participando para ganar 10.000 pavos y luego por lo que sea en las fases finales se te elimina porque no eres estadounidense o no sé cómo era la movida, pero... No sé bien cómo es, pero al parecer parece que sí, porque siempre los o sea, so, los últimos días ponen cinco finalistas ¿Quién, ¿Te acuerdas quiénes eran? Así, al, no ola, los cinco, ola, pero ola. algún truco. Ah, no, mira, yo me acuerdo. Una, el el, el T-Funk, Nyesha 50 Up. Nyesha el 50, uh -huh. el Nolly Kickflip Backtail super largo de Tory toriput, Vale. Me toco eso. ¿Y cuál más había? Creo que eran cuatro, ¿no? Eran cuatro, eran cuatro. T-Shone, Kickflip. En el metro. En el metro ah, el, vale, vale, vale, vale, vale, joder, como para Vale, los tenemos, los tenemos. Que le puso le puso en el suelo, ¿eh? Le puso sí, ¿cómo sí, se sí, llama? Sí, sí, sí, le puso el ¿Cuál es tu opinión de eso? El, el Adrián, concrete ¿tú ese. Tú quieres de patinar viene? sitios duros. No, no, eso no. Se hace no, o no se hace eso. No va, no se hace. Tal cual, aunque el piso esté Yo como pienso esté, igual. Nada, bueno. eso, como cuando la gente en el Mac va, va y le pone una madera en la reja para usar el borde más cómodo, ¿no? Ah, eso. Red flag. Red flag. Eh, eh, vale, o sea, estamos en lo cierto. O sea, estamos hablando de una persona de Latinoamérica, Argentina, en uh -huh. este caso, y otros cuatro uh -huh. nominados que son de Norteamérica. Sí. Sí, sí. Como la mayoría. Pero, pero al final te quedaste tú, te quedaste fuera de esos cuatro finalistas, ¿no? O sea, como que no llegaste a ser de los finalistas. Eran ¿no? cinco y sí, si yo. Ah, no eran cinco, ahí. entonces nos escapa otro. ¿Cuál era el quinto truco? Hemos dicho cuatro. Nos falta alguien, un quinto. ¿No te acuerdas, Gochi? Oli de… No, no me suena claro, que hubiera no. un Oli. Había un Oli gigante. No, no, no, eso pero no era. No sé, no me acuerdo. Pero bueno, que, que sí, eran todos trucos muy heavy, pero eran de estadounidenses y resulta que las bases del concurso ¿no? eh, que estuvo investigando Gochi eh, solo pueden ganar estadounidenses. pero Ah, claro, amigo. O sea… Este año no estaba escrito, pero anteriormente sí. Sí, sí yo lo vi el, el año pasado, lo había visto. Claro. Había no me acuerdo sí, por qué, ahí. igual, porque no había hecho no, ningún truco para eso, eso. nada. Pero había entrado a términos y condiciones y lo había leído. No vale, en este, vale, en, vale, en vale. el Porque anterior. Un año, un año te publicaron el no el... Claro, un año habían publicado trucos, pero no… Pero bueno, por lo que fuera, antes era solo… O antes, o ahora, o no sé, por lo que fuera, solo finalistas estadounidenses. Pero, sin embargo, te llevaste un premio de estos de Side sí, de, de bonus de, People de Jump, eso, People's de la la gente, nada, la gente votó ahí. Mil dólares, ¿no eran? Sí, mil dólares. Eso te llega limpio ¿Te te tienes que tributar algo? Estoy no, no sé, porque todavía no me llegó y justo ayer respondí que buscar? el mail. Tan, tan, a la tan escrito, eso sí, ¿no? <risa> sí, sí. Me escribieron como un mes y medio después. Bueno, me llegó hace una semana justo el mail vale. de rellenar ahí un formulario. ¿Pero era un mail hacer. o era un spam de estos? Ojo, no te jaque. Has ganado mil dólares. O sea, eres el ganador. Oh, no. Solo te necesitamos. Pon <risa> <sin risa> tus datos bancarios. <risa> Pon tu cuenta de banca aquí, la tarjeta. Y te desploman. Vale, vale. Eso será interesante ver si son limpios probablemente Hay que ver, de impuestos igual. y todo eso. ¿o? Porque había dos formularios: uno que era para ciudadano estadounidense y otro para extranjero. Vale. Bueno. Hay que ver ahí el acuerdo que tiene el país con Estados Unidos. Se le está, go se el está gozando el trago. Un hielito, por horrible, favor, horrible, al muchacho. Horrible. ¿Qué hubiese pasado si hubieses ganado 10.000 dólares? No, no, ¿en qué te los hubieras gastado? Bueno, <risa> esa es mi pregunta, la tuya <risa> ha sido más directa. Yo creo que hubiese sido, no sé, 5.000 todo en familia, que se vengan todos mis hermanos, mi madre, todo para acá. Y bueno, lo otro ahí, gozarlo con los amigos. Te iba a decir, ah, eso es lo que dice todo el mundo. Pero me voy a tener que callar, porque mañana… Viaja mi mamá. Mañana te traes a tu madre a Barcelona. Sube al avión. Aunque no haya ganado, igual le compré el pasaje, así que… ¿Y tu hermana también viene? El domingo llega mi mamá y, sí, tres semanas después viene mi hermana. Tú eres de los de Family First, en las buenas, en las malas siempre. y en las que haga falta. Siempre, siempre. Así que, nada, quizá me iré a conocer ahí la Torre Eiffel con mi mamá. Ah, eso joder. no. Joder, es un planazo, ¿eh? Primera vez que te mamá? visita cuando has estado viajando? Sí, sí, sí. Ella es su primera vez en Europa. Total. Eso, ¿qué sientes como hijo? ¿Sabes como no sé, a nivel autorrealización? Yo siempre, siempre soñé de chico, imagínate estar yo acá, imagínate yo poder traer a, a los míos acá, ¿no? Uh -huh. Aunque no los pueda traer a todos, poco a no. poco, para que vayan conociendo ahí. Hombre, tu madre y tu hermana, que al final son por lo que sé, ¿no? En pilares fundamentales de tu vida que te las traigas aquí, que puedas pasar tiempo con ellas. Además se queda, cuando se queda ma tu madre? Un mes y un mes y medio. Un mes y medio. Eh, mi hermana joder. viene solo dos semanas por trabajo, pero mi mamá se va a quedar acá, joder. Nada, viviendo ahí conmigo, Voy bien, a viajar bonito, por bonito, ahí. Tío. Brutal ese momento. Por eso a sí, iba a decir sí. que nada lo de la familia lo dice todo el mundo, pero no en tu caso. En tu no, caso, hechos. Vas en serio, vas con facts y, y muy bonito. Pues eso sí que es. Es para estar súper orgulloso. Por eso te preguntaba, a nivel autorrealización, para ti pensarlo mirando atrás, no decir, joder, pues en 2019 estaba aquí. O eh, sí, sí, qué sí, coño, lo... 2019, antes, ¿no? Porque incluso en 2017, de estar en el barrio con la foto esa que tienes tan, tan famoso, Pero... de la primera vez que ibas a salir del barrio, a que ahora puedas tener la vida que tienes aquí y puedas hacer la vida que, que quieres, entre comillas, ¿no? Porque haces con, con tu vida dentro lo que cabe. Lo que sí, has sí, sí a veces te sentás y decís, wow, a ver... ¿Qué está pasando? todo Y a veces pensás que no es suficiente, ¿tá? pero pensás hace cinco años cómo querías estar. No. Bueno. Vale. Esas es son típicas historias que subes tú a Instagram. A mí me gustan eh <risa> y, y la verdad que, aunque caiga a veces en el topicazo de lo inspirador o lo motivador, pero creo que una que subiste esta semana era eso, ¿no? De pregúntale a tu y yo de hace cinco años... ¿Dónde eh... quisieras estar o no? Sí. Y acá estamos. Uh -huh. En tu caso es así. En tu caso es así. Es literalmente <risa> sí, sí, claro. así. Que que para estar? No ha sido un camino fácil, que muchas veces no, hacemos no, no, perspectiva no, y, y al final ha sido totalmente meritocrático, te lo has trabajado. Uh -huh. Te quería hacer un par de preguntas para ir empezando a dar un poco de forma y cierre a lo mejor al podcast. Eh, una es el tema del King of Magba. Sé que estamos ahí muy metidos, pero la competición que la han ido amoldando y creo que el formato de este último año, la por guapo, fin, ya han acertado. Pero el año anterior estuviste también como finalista con eh, Tiago Lemos. Con Tiago, sí, sí, fue una locura. La primera vez… Eh, de, bueno, estuve tres veces en el Kinov La primera vez perdí en la segunda ronda y, bueno, la segunda ya habían cambiado las personas, todo. Y yo estaba a un lado y Tiago estaba del otro, me acuerdo. Y nos juntamos todos en casa de Alex Braza para comer antes, conocernos y tal. Y recuerdo que estábamos con Tiago y él me había dicho, Buah, espero que estemos ahí en la final Latinoamérica, que no sé qué. Y bueno, yo jugué un jueves y él todo el otro lado jugaba... Eh, no, yo jugué el miércoles y él jugaba el jueves. O sea, yo el miércoles ya sabía que estaba en la final, porque había jugado todos los skates y él nada. Se graba sí, en pues dos ahí. días, ¿no? Se ha grabado en dos sí, días. Sí, sí. Vale. Bueno, tres días. Tres días. Todo un lado un día, todo el lado otro día y la final. Vale. Eh, por separado. ¿Y, ¿Y cómo fue esa final? O sea, es de los mejores games que he visto. Ya no digo en King of Magba, sino del mundo. No, sí, fue una locura. Haber jugado, haber jugado con otra persona hubiese sido muy diferente, la verdad. Y yo tenía muchas ganas de jugar con él. Y nada, nos la pasamos súper bien. Fue para mí un sueño, la verdad. Poder patinar ahí con él... Compartir es el tiempo. Tiago, tío. Tiago es, es... Thiago. Mucha inspiración. Claro, yo me veo a sus videos de siempre y poder de la nada estar ahí entre los dos. ¿Ya lo conocías ¿Qué? de antes o eso es sí, lo que desencadenó fue, 2017, la amistad? Sí, en 2017, antes de que yo venga por primera vez acá. Él fue para Argentina, que él corría para la marca Boulevard de tablas. Oh, yo patinaba las tablas Boulevard, tío. Me molaban que claro, flipas. Claro, él, yo tengo una tabla en Argentina ahí de Tiago de Boulevard. Que está con un puma ahí. Increíble, wow, él fue se me con. Había Rod olvidado tío. Eh, sí, él fue con Rodrigo Peterson para para allá. Había ido Trent McClung también y nada. ¿No estuvo el LeBron eh. ¿eh? también en Boulevard? Me suena. Daniel LeBron puede ser? Wow, no lo sé. Estaba pensando el avión español también que estaba en Boulevard. A mí me engorilaba, pero claro, yo, yo era pequeño tío, no sé qué edad tendría. Pero bueno, en ese momento viajaron ellos para allá porque me acuerdo yo corría en Argentina para Croupier, la marca de ruedas mm. y Thiago también está en esa marca. Iban a hacer una demo ahí en el Converse, el para este. Y nada, viajaron por eso a grabar también. Y estuve como seis días ahí. Con ah, entonces se acordaba de ti, no, no sí, es lo típico sí, sí. que lo no, no, no, vieras. Claro, claro, plan... claro, claro. Nos vimos en Yo, Argentina. Ya. Hola, <risa> hace 15 años de la mano. <risa> <risa> no, pero compartimos compartimos seis días todo el día de ir a patinar a todos los spots, ir a comer por la noche también. Y nada, la verdad que muy buena persona. El Tiago es como estar con uno más de nosotros así. Sí, no, tengo, al menos por lo que se ve en vídeo, es un tío súper, sí, súper humilde. Con los pies en, y... la, en la tierra, humilde y de hecho él, o sea, ganó él, pero repartió repartió el, como parte fue de un del trozo premio, de pan, así como cuando estás yendo a comprar un sándwich con tu amigo y dice, "¿Quieres un trozo? Toma." <risa> y así, y así no y no y no fue de los que pone lo, las uñas <risa> no, no, ahí. No, no. Sí. no, no, no, no. <risa> no, no. <risa> la verdad, es, nada, muy agradecido. Ahí también le mandé la mitad de la pasta a mi mamá y nada. Con la otra mitad me pagué algunos viajes. ¿Cuánto dinero te dio? Me dio 1.150 euros. ¿Qué? Porque okay, yo deal. en el momento ni lo conté, él me dio ahí, lo agarré, me el lo Un trozo, de pan, dio el trozo yo, de pan, sí, sí. Y, pan. y ya quedé loco, todos mis pan. amigos ahí gritando y y después nos fuimos al fondo y un amigo me dice, che, y a todo esto, para ¿cuánto te dio? Contalo, me dice. Y y nada, 20 conté, pagos. Y era, y era, No es que literal, el, el, el, o sea, el Tiago agarra y ni mira, hace como pam pam pam… Es que y eso, te es guapo, eso es lo o sea, guapo. Eso es lo guapo. No es que se pusiese a mirar como, tío, no, no es que te digo que con todos los billetes, él agarró del fajo un trozo, toma. Wow. Era eso como, es lo que mola. No, claro, Le no salió de del billetes. alma. Sí, Le sí, salió sí. del alma. La verdad que la bestia, ¿eh? Qué heavy. Tío, y, y competir contra tiago no sé, porque al final, quieras o no, el King of Macbeth sí es muy de colegueo y tal, y al final los conocéis, y sí, sí, lo que tú quieras, pero al final es una competi, y es una final. No te tiemblan las putas piernas al, al saber que te estás enfrentando a una de las personas bestia, claro. más heavies del momento, pero con diferencia. Aunque, bueno, aunque te da igual el premio, tío, pero no, saber bueno, que estás sí, ahí que... compitiendo contra él, tienes que estar nervioso de cojones. Bueno, sí, un poco sí, ¿no? Eh, pero eso antes, una vez que ya te pones a patinar, ya... Es como parte de lo que haces todos los días, ¿no? Ya uno está acostumbrado y... Pero bueno, en el momento anterior sí, yo me llegué súper temprano al magba como una hora y media antes que me compré el desayuno y todo, y estaba sentado mirando a ver qué truco podía hacer o qué. Y estaba, estaba nervioso, la verdad. Estabas con Gochito, ¿eh? A mí me consta lo de los nervios por gochi no, no, no, no, no. Porque está, igual estaba más nervioso él, él estaba que tú. Más... sí, sí, sí. sí. sí ¿Podía? Sí, sí porque a estuvo a punto de ganar. Estuvisteis eh, cuatro… Eh, no, y, y, y. Bueno, íbamos 4-4 y yo hice no lay flip en la escalera y la verdad que nunca en mi vida lo había visto hacerlo. El ¿Y lo primero? Intentó uno en flat y no falla. lo hizo. Y fue a la escalera y, y bueno… Es heavy. Eso, es que eso <risas> es lo que demuestra el ahí. nivel de Tiago. Es increíble. O sea, yo, Los trucos que hace Tiago, que te copia a ti, Tiago… Yo cuando, viendo el vídeo, a pesar de que ya sabía el resultado, era como… No entiendo nada. En plan, ¿cómo, cómo, puede ser, ¿cómo puede ser tan bueno este hombre? O sea, increíble. Y sobre todo ese ejemplo, ¿no? Que dices, ¿cómo, cómo planchó eso? Pues sí, pues lo planchó. Y perfecto. Y perfecto, no, además. Sí, sí, de sí, que es una bestia, ¿eh? Que también cuando yo estaba, que fui a intentar no le flip a, lo, a las gradas, él también ni esperó que yo lo baje, tipo 100% fe, yo lo seguidos. hice y él, él seguidos, así. No, igual. no, no, o sea, es lo que denota bien. el nivel, o sea, ya no solo en tu game, en otros, que la gente ponía trucos que dices, esto no lo ha hecho en ninguna parte y se le ve ahí como, oye, ¿cómo lo haces? Y va y lo hace y lo en lo hace uno, dos de una, Como cuando jugó contra Nassim, que Nassim hizo pressure en la escalera. Exacto. y Exacto, es que jugó contra Nassim. O sea, no es algo normal de que alguien haga pressure. Total y Como menos él tren, no sí. que nunca lo ves hacer nada y de la nada va y lo hace en la escalera a la primera ahí ya, demuestra, demuestra todo su poder la verdad se me había olvidado que para cargarte a Nasim es que Nasim también es otro que es otro enfermo o sea es otro ah, animal no, es otra bestia a, a y se conoce pares, el ¿sí? magba sí, sí, sí. de pea no Nasim bestia yo creo que si me hubiese tocado contra Nasim yo quedaba ahí sí. <ríe> <ríe> no no pues muy heavy Por eso decía también a nivel de nervios tío enfrentarte a Thiago es que no sé, igual es por la figura de Tiago, pero Tiago impone. Es un sí, monstruo sí, sí, en, sí, sí, en sí, todos sí. los sentidos. Que Dices, de la nada, lo ve que, que está, dice voy a caja y el borde es así. <risa> sí, sí, sí. sí. El, el switchback tail ese que se hizo claro. en el muro. Fue el Toti, ¿no? El Toti del, sí, sí. del 19, del 20. o de nuevo Ahí ya necesito 9. que me pongan una rampa o algo. Yo porque... sí, sí, sí, sí. sí lo saco con un óleo a una bicicleta. Ah. El... Bueno, a bastantes bastante. igual. A bastantes, sí, le puso. Sí, un... no, el, el, <risa> es el monstruo del pop, es el monstruo. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy heavy. No, por eso tenía curiosidad esa, de, también a nivel de nervios. Me acuerdo que luego eso, ah, luego sí, fue obvio, 4 o 5. También, pero. Yo estaba bueno. en Madrid, creo que estaba en la oficina, me hiciste videollamada y fue como, hostia, qué cerca, qué cerca, qué cerca. No, y que estaba Benja no. también grabando en vivo ahí, todos mis amigos de Argentina estaban sí, ahí. A Benja también le mandó un saludito a Benja, tío. que Benja, enorme, enorme Benja. Sí, el ¿Eh? Beja de verdad grabó ahí para todos los que querían verlo en el momento, todos mis amigos de Argentina y todos lo pusieron, lo pudieron ver gracias a él ahí. Joder, qué bueno. Tardó en salir el vídeo por eso, ¿no? Tardó Uf, un par de meses, eh. sí, sí. Bueno, porque ver, claro, van tiene sacando que la edición, edición, y es sí, sí, sí, el sí. último es su trabajo y, y, y, claro, y las claro, cosas claro. como son un muy buen curro, porque la verdad que eso tiene un faenón detrás que, que flipas. Así que ahí Heavy también. Eh, pero sí que me sonaba eso, que, que a pesar de saber el resultado, fue como, joder, pero ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sí, yo estaba ansioso también, ya quería verlo. Luego hicieron el Queen of Magma, ¿no? También. Hicieron también sí. el Queen of Magma, fue el este, primer año. Este último año, ¿no? ¿El primer año, sí, sí. Y, guau. Wow. Tenías, decías antes que tenías dos preguntas, por tu parte, que te tenían inquieto. ¿Cuál es la eh, segunda? Bueno, ¿no? inquieto no, no me tiene no nada. No hoy podido dormir. <risa> No, iba a decir, o sea, tenemos tu <risa> capítulo en Argentina… España, Europa. Mm. ¿qué depara el futuro de Adriel? ¿Algún plan, proyecto, partes porque no hemos comentado, pero el Nolly Flip creo que el Nolly Late Flip viene de la, parte, la parte de del, DGK el, del Set sí. Y nada, ahora en abril va a salir otro video de DGK que estoy grabando ahora en eso. Y nada. Espero ahí que les guste cuando salga y yo te voy estamos, a hacer... Estamos en eso con Damián grabando. Un saludo a Damián también. Además, con Damián, ¿tenéis alguna cosita también reciente? Es verdad, esto se me había pasado, pero con Damián, ¿tenéis algo, sí. unos cuantos argentinos ahí a fuego, lento, bueno, bien cocinado? Bueno, Damián está… Casi siempre vamos toda la banda argentina ahí a grabar con él y ya hace tiempo. Y nada, él está cocinando ahí va a sacar un video ahora dentro de nada también. Yo creo Las que bestias. antes que le deje acá. <risa> Las bestias. <risa> que se llama Argentina Connection, creo que se va a llamar. Ah, mira. Y nada, tengo una parte yo, tiene una parte el chino, mi amigo Ulises Choque. saludo ahí. Chino not a found. Claro, ya o sea, lo conocen bien. Backside De hecho, espera, tengo la anécdota del Backside Flip ese que lo hizo en el forum. ¿Y el para el otro lado, ¿eh? Le estuvo dando, yo estaba trabajando ahí. Y, y claro, el suelo, tanto de arriba como ah, de, abajo, de abajo, es, es terrible. El de arriba no, uy, que mira, que el de abajo. Es locura, eh. Y, fácil, y dijo: no Ya no puedo más, porque también estaban haciendo Cash for Tricks. Esto era del Extreme Barcelona. Sí. Un día antes eh, y yo le dije si lo planchas ahora, Ulises, te doy yo los 50 euros de mi bolsillo. No jodas, esta parte sí. no lo sabía yo. Bueno, sí, sí. pues os la cuento yo le, y se subió y planchó el Backside Flip cuando le dije eso. <risa> y los Pero palmaste que, de verdad, y que pagaste. Y, y no, no, y fui y le dije oye, te pago. Eh, vente conmigo al banco porque llevaba solo 20 euros encima <risa> no. pero, y le di los 20 euros y dice, no, no, ya está bien con la motivación, sí. pero yo, yo le hice el gesto, en y plan que te me, lo pago. Sí, sí, sí, que me contaron más de los viejos y tus 20, otro puso 5, otro puso 5 y así Claro, le juntaron, no, no, se, y le se ganó su dinero, o sea, yo, yo estaba sí, chino bestia, la verdad, dispuesto es, a los 50 euros, en plan soy un hombre de palabra, pero me moló ese momento de decir… Sí, sí, Me rindo y yo fui y, va, y le dije, igual. lo tienes, dale uno más y te doy yo los 50 euros. Y al final yo puse 20 y otros que habían sacado plata, entre todos, pues no sé si… Será Pero la mismo. organización le daría también una buena pasta, fue Trick, ¿no? ¿O ya estaba no, ahí? no, porque, bueno, porque ya, no ya, ya era fuera del tiempo. Ah. Oh, pero sí, bueno, tira. mucho mejor. Forfan, la las gloria, amistades. Claro, habrá que hablar con los extremos. Es decir, oye, para este año, cinco minutitos más para el chino. Y bueno, la parte de él ya la van a ver ahí. Yo estuve bastantes trucos de él que hizo y la verdad que es duro. Oh, Mi sí, parte, tira. bueno, no mucho porque son todas las obras de lo que no aceptaron para el yo video. Eso nunca de se GK, dice, tío, eso nunca se dice. Pero bueno, estuve grabando ahí un poco más de cosas. Y, bien, bien, bien. Y ¿Quién y más por... has dicho? ¿Es un chino? ¿Tú? Ah, tiene trucos robotito, también. Robotito, a robotito no le hemos mandado saludo, creo. Al robotito, claro, al robotito, claro siempre, a mi hermanito ahí. Compañero eh, de DJK, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí, ¿Quién más? Vosotros. tres Del barrio tres? también. Hostia, o sea, amigos de ah, toda la vida. robotito hay que traerlo, siempre, siempre, siempre. A entrevistarle, a hablar con él y a que ah, suelte unas barras aquí con... en directo. Claro, que él te hace un freestyle una hora <ríe> si quieres. Vale, me gusta. Eh, ¿Quién más? ¿Vosotros tres y quién más? Ya estoy sacando aquí, ya. Ya que Aparece has dicho hasta el nombre, Pee, Argentina Connection. ¿Quién? Piggy, Nico uh -huh. Bustos, uh -huh. que Aparece Axel Carrasco, también creo Lucero. Joder, pues estela. Eh, vaya curro Damiá, ¿eh? Si sí, me olvida alguien, perdón, pero… No sé qué cámara tengo que mirar, pero Damiá, vaya curro, tío. Eh, Damiá le mete, le mete. La, sí, verdad, la bestia es él, tío. Con, sin quitar un mérito, eh, pero la bestia es él. Que se la queda bestia. ahí. A veces estamos intentando un truco y todavía no comimos y se aguanta tres horas sin comer bajo el hey, rayo del sol. Respecto eh, a filmes, gracias, la verdad, sí. se lo ocurran. Por sí, bancar sí, sí. siempre la bestia. Uh -huh. Entonces, ese es el proyecto. Yo sí que te quería preguntar, más allá de los vídeos que estoy grabando a día de hoy, etc. Eh, así como de pequeño tenías claro que ir a Barcelona tal, ¿sabes que te quedas aquí? ¿O tienes algo en mente de decir, pues tío, me pica el gusanillo me gustaría ir a Estados Unidos? ¿Me gustaría ir a Nueva York o a, a la costa oeste? ¿Me gustaría ir a Los Ángeles? no o La verdad sea. que sí, me, me encantaría, pero bueno, por ahora tengo que acá poner bien mis raíces para... Poder otra vez salir de acá, así como puse mis raíces en Argentina para venir acá. Uh -huh. Tener las cosas claras y bien acá. ordenadas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Para poder irme. Para pero allá. te llamaría la atención. ¿Dónde, dónde sí, te, la verdad que ¿dónde sí, te es un sueño así, como para todos. Bueno, viajar por todos lados, pero Estados Unidos en general. Uh -huh. No sé, pero... No sé, Los Ángeles. Claro, es que al final, pensándolo, ¿no? Pues es eso, ahora mismo Barcelona, pues sí que tienes tu vida aquí súper bien montada porque es lo que te has trabajado durante mucho tiempo. Pero, pero igual como futuro capítulo, dices, hostia, pues hay tantas ciudades que sí que Barcelona es la meca del patín Europa, esa, en Europa, pero hay muchas más cosas más allá, ¿no? Entonces, con lo joven que eres, tío… Yo creo que no lo habíamos hablado nunca, además nunca te Ay, había quedan, preguntado. Quedan, pero, quedan algunos años pero te todavía, quedan muchos años que... por, por decir, hostia, pues igual me, me apetece estar en otro sitio. También por exposición y demás, ¿no? Porque al final Sí, supongo... no sé si vivir, pero quizá irme así, un viajecito, cuatro meses, a grabar algo, volver. De la ah nada, eso seguro, eso vez. seguro que lo haces en cuatro días. Sí, eso sí. seguro. Ahora que ya está todo en orden, ahora que tienes todo ya. Pero bueno, como todavía no lo experimenté, así que no sé, quizá digo, me voy tres meses y me quedo años. Uh -huh. Claro, como Barcelona. Así como yo le dije a mi mamá, me voy y en tres meses, nos <ríe> vemos. <uf. ríe> Nos fuimos en tres años. Ya, la vida da muchas vueltas. Sí, sí, sí. Pues yo a, a nivel futuro tenía más bien esa duda, ¿no? Más allá de los proyectos, que también entiendo eso, ¿no? Que, no, pero que sí, la, la verdad, verdad es que sí, que es un sueño para todo skater grabar trucos ahí, conocer todo. Uh -huh. Así que nada, está, está como meta, está como meta. Qué bueno. Así, lo, si yo lo digo desde el punto de vista egoísta, por tener casa allí, joder, y poder ir a patinar cuando quiera. Pues si te vas a vivir a Los Ángeles que me guardas una habitación sí, a mí invítalo, y ya está, tío. ¿qué? Mira qué fácil. Si, que si sí. no patinas ni en Barcelona vas a patinar ya en he mandado, Los me aquí en público encima, en, por listo, me lo merezco. Es todo lógico. Aquí en Barcelona sí, en Madrid me cuesta más patinar, pero… Pero sí, ¿eh? No, la verdad que estaría buenísimo. Y si se pueden venir para allá, estamos todos juntos, mejor. Joder, pues ya te digo, ya te digo. Ya te digo búscame, guárdame una habitación. <risa> A ver si la consigo. No, que también eso, también que por suerte al final los sponsors que tienes a día de hoy, DJK New Balance, su mayor impacto es en Estados Unidos, no, su no mayor son de ahí, ¿no? Claro, al ser de allí, entiendo que precisamente a ellos, si fuera por moverte, no les importaría, sino más bien todo lo contrario, decir, oye, pues, pues hablemos más en serio, ¿no? Igual de meterte en el equipo de, bueno, yo qué sé, la vida da mucha muchas vueltas, ¿no? Pero ser pro o tener tu propio o güey, yo qué sé, cualquier cosa. Como en mi cabeza se me hace igual más sencillo si estás allí, ¿no? Como parece más fácil para toda la gente no, que está sí, allí. Sí, sí, obvio, cuanto más cerca estás de ahí, mejor, ¿no? Uh -huh. Claro, el, el pastel y el mercado nos guste o no, está claro. así ahí. como yo desde Argentina lo veía prácticamente imposible, desde acá ya se hace un poco más posible y la cosa va tomando color, ¿no? Pero bueno, hay que irse para esos lados, uno sí. quiera o no, aunque le guste o no. Claro, ampliar las amistades y tal, pero bueno, es eso. O sea, el, el trayecto eh, no, no es como una serie de Netflix, no, o sea, son no, no, claro, un montón claro, de claro, años. No, no, hay, que, hay que aguantarlo, hay mucha gente grabando. que no lo aguanta. Eh, que yo conocí mucha gente que vino al magba y que es bestias con todo y vive en la realidad que también fuera del skate hay que hacer otras cosas para sobrevivir. Y a veces la gente no lo aguanta, y dice: Me vuelvo a mi país con mi familia y a patinar en mi skateboard y ya. Mm. ¿Esto no, no está, está hecho todo. para, todos. Esto no, no, no es para todos? No, no, no, desde luego. El deporte, en general, no está hecho para todos. Y encima, el skate, que muchas veces no es tan… O sea, el retorno, le metes muchas horas, el sacrificio de intentar batallar un truco y luego… Sí, que de verdad, un mínimo fallo se puede costar meses. Ya. Yeah. Y ahí hay que… De estar, hecho, ahora vienes tocado, estar, ¿no? Hay que estar de la cabeza bien. Ahora, sí, ahora vienes bueno, tocado. Ahora un poquito ahí… Dice la bailarina, me abrí de pierna, tengo la cadera ahí un poco por una semanita, pero bueno… No sé Tranquilo. si era una excusa para no patinar con nosotros, para que no te cancele yo aquí en la plaza de Cunito o algo, pero te ha dicho que no podía patinar, que venía lesionado. No skate, no bici… Nada, tranquilito, bueno, unos días. Unos tranquilito. Tranquilito. También va bien, no tienes pinta sí. de ser esos skaters que se vuelven locos y se suben por las paredes si no pueden patinar. No, que tengo la Play ahí en casa, juego a la Play con Benja, sí. o con el Carlos Icky, al Call of Duty. ¿Es verdad? ¿Jugamos el otro día? Sí. sí. Y le metemos ahí con las bestias, la verdad. Nos acabamos ah, de risa. Días de lluvia y días de, sí. de lesión, play. Se pasa bien. Y, se pasa bien y, igual. y tranquilito. Pues nada, Luka. yo creo que hasta aquí hasta aquí podemos, podemos dejar esta charleta por no alargarlo mucho más. Yo he perdido la noción del tiempo. No sé si hemos hablado en 5, 10, 15 minutos o 5 horas. No tengo eh, ni idea, no, no me he bebido... Y el vaso, mira cómo está, mamá mía. ¿eh? No me he bebido el, el vasito, pero me ha ganado supongo, porque el Fernet este yo creo que no, no, me, no me ha llamado mucha atención a mí, ¿eh? pero... Y sin eh, hielito está... está sin hielito no, está hay que brillo, reposarlo. Brillo. Sí, desde luego, bueno, ha sido un verdadero placer tenerte, inaugurar este ah, primer episodio tenés. que uh -huh. va a ser el, el inicio de muchos episodios ¿Espera? del Patin sí, sí, Talks. Sí, sí. Nos gustaría, ya que te tenemos, intentar preguntarte cuál sería una persona que te gustaría. ¿Has mencionado a Robotito? A lo mejor alguien sí, en Sí, al Robotito también. Al Babuino estaría muy bueno, la verdad. Encanta, ¿eh? tiene muchas historias para escuchar que yo escuché. Con bueno, el Babuino nos podemos reír mucho, ¿eh? Sí, y... sí, sí. Se toman un aguardiente acá en vez de un… Sí. un Iván, an anotamos. Uh, uh, babuino, Robotito… Sí, la recomendación… Me gusta la recomendación y lo veo, lo veo incluso viable si a ellos les parece bien. O sea, a claro, mí me… Sí, sí, sí. Yo creo que pueden contar aquí… Cualquiera de los dos pueden contar historias super divertidas. Tienen mucho patín encima y tienen mucha más calle todavía en las espaldas, así que puede ser, puede ser interesante. Así que nada, yo aprovecho para darte las gracias por el tiempo. Nah, por también. por invitarme, por darme el espacio, por el Fernet. El Fernet, el fernet te ah, lo vas no, a llevar de vuelta, ¿eh? El Fernet por ese, DigiKey te lo vas a llevar va de para vuelta, casa, porque eh. aquí, aquí no se queda. Y darte también las gracias, Marcos. Daros las gracias, Torino, Gochi y a todos los que lo estáis viendo, viendo o escuchando. Y nada, como decía Marcos, eh, el primero de muchos, el siguiente será prontito. Todavía no tenemos el nombre, no vamos a hacer spoiler, pero, pero puede ir encaminado, como decía Adriel, o quizá no. Gracias a todos y nos oímos o nos vemos prontito. A todos los que nos escucháis o veis desde YouTube, Spotify, donde sea, os recomendamos que os suscribáis. Van a haber muchos más episodios y os invitamos también a que dejéis en los comentarios a quién os gustaría que invitásemos. Eso es. Así me gusta. Con los deberes bien claros. Dejad ahí los nombres de a quién os gustaría escuchar o ver. Y, y de nuevo, daros las gracias a todos Que vaya muy bien, a patinar, a la calle ¡Vamos!